las super corvinas te <ríe> dicen chiquitita también esto la mayoría son todas así contra luces tipo ahora y seguimos vamos a llegar a alguna gran todas chicas bueno seguimos ahora en bajante con una linda bajante otra corvina de Miguelito mire un bagre te dije está cabeceando un bagre, un bagre. Bueno, saco un bagre blanco. Arriba y al agua. Bien ahí. Bien ahí, Miguelito. Seguimos. Bueno, a ver, Maco. bueno a ver maco No, es, te dije? ¿Ponte aquí? ¿Ponte la ¿Pero? bien bien bien es así. bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien Seguimos bueno, Miguelito. Seguimos. Sacamos una fotito con esta cosa ah. para que esté es la última. Ah.